Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo? Por, por aquí muy bien. Y, y Raquel, ¿cómo lo lleva en su Raquel? viaje? Bien, con calor, pero bueno, siempre hay que disfrutar todos los pequeños momentos que tengamos. Así Ahí. es, aquí estamos en esta segunda charla. Eh, vamos a tocar un tema muy importante. ¿De qué se va a tratar el tema? Cuéntanos, José, un poquito. Bueno, vamos a ver... Si hablamos un poquito de la trayectoria del dinero, del sistema económico, eh, queremos hacer un recorrido eh, sobre ese sistema económico como eje principal de la creación de esta realidad, de esta matriz, dándole la importancia que tiene ¿no? a las conexiones que, que son para nosotros relevantes en cuanto a quién domina este sistema financiero y quién eh, controla también esta realidad de esta matriz. Ahí hay unas conexiones muy importantes que creamos muy interesantes eh, reflejarlas en esta información a través de este recorrido que queremos hacer para nosotros eh, a nivel... Bueno, teniendo un punto de partida concreto, porque podríamos ir incluso mucho más atrás, pero partiendo ya desde una historia reciente, eh, cómo se ha ido creando o formando todo este entramado, ¿no? De, de sistema financiero que realmente es un engaño, es un, bueno, nos tiene, nos tiene totalmente atrapados y, y, y nos lleva y nos lleva a todos de cabeza, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un recorrido para ir un poco desgranando, ¿no? Los puntos y, y los momentos importantes. Y este tema nos debería importar a nosotros. Este tema eh, para mí es fundamental. Entender cómo está creado eh, sobre qué está creado este sistema financiero. Hay que tener en cuenta que nos está afectando a todos los niveles como seres humanos. Este sistema financiero eh, lo que intenta, como ya sabemos, es tenernos atrapados, siempre en una baja vibración, eh, en el miedo a no poder llegar a fin de mes, en no tener para el sustento, en no estar a la altura también de las circunstancias en cuanto a lo que el sistema nos lanza como eh, un nivel de vida o estatus de vida que hay que, que, hay que alcanzar, que hay que mantener, para que eh, seamos buenos ciudadanos y seamos felices también, por supuesto, y la felicidad viene también de la mano del dinero. Entonces, claro, al final se ha creado una religión, que es la única religión que yo siento que, que hay ahora mismo en este planeta, que es la religión del dinero. Eso quien no lo quiera ver, bueno, yo lo siento así, sinceramente, porque todo está enfocado a eso. Y desde los medios, de, bueno, o sea, to, todo lo que se lanza a nivel informativo, educacional, eh, eh, para hacer dinero, crear dinero. Entonces nos educan en, en, ese, en esa programación mental de todo por el dinero y al final eso nos está atrapando... Y sí, sí. generar la necesidad, ¿verdad? De estar siempre con la necesidad de tengo que tener más, tengo que tener más, porque si tengo más, voy a ser más feliz. Efectivamente. Dinero igual a felicidad, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario. Bueno, y eso es lo que vamos a ir intentando eh, transmitir y desarrollar en, en una presentación que tenemos preparada y que vamos a ir exponiendo. Eh, quiero dejar claro que toda la información que vamos a dar es una información que nosotros hemos ido tomando como válida, sobre todo por eso, por los momentos que para nosotros son muy importantes en, en todo este desarrollo de este sistema económico. Y, y bueno, es, es una información que, que para nosotros, como digo, es decir, eh, ha ido llegando de forma progresiva, hemos ido eh, conectándola, todo lo que creemos que es importante, pero mm, queremos dejar claro que… Lo que nosotros digamos hoy, hay que contrastarlo. No hoy, siempre. Es decir, eh, toda esa información está al alcance de todo. Eh, la información está ahí para todos, Entonces, no hay que dar nada por hecho. Entiendo que habrá alguien que diga, bueno, pero es que esto eh, se puede también explicar de otra manera. O esto tiene muchos más matices, claro, pero no podemos tampoco estar eh, profundizando en ciertos aspectos o etapas ...de este desarrollo, de, este, de esta eh, presentación que hemos estructurado, porque si no entonces nos tiraríamos toda la tarde-noche hablando de esto. Entonces hemos intentado eso, hacer una presentación a grandes rasgos, dando una información de los momentos importantes, de las etapas... ...que para nosotros son muy relevantes en, todo, eh, en toda la construcción de este sistema económico eh, fraudulento, eh, vamos a llamarlo ya eh, por su nombre... Y, y el engaño que hay en torno a este sistema financiero. Entonces quiero dejar claro eso, ¿no? que esta información es la que nosotros hemos visto mm, eh, bueno, más válida para hacer el desarrollo de esta presentación. Y nada, y que espero que, que le guste a, bueno, a todo el mundo. Sí, Bien. vamos, vamos, eh, lo que queremos intentar es una visión eh, bastante general para que se comprenda cómo hemos llegado hasta aquí, por qué estamos en este sistema que estamos y por qué todo gira en torno a este sistema. Básicamente es esa nuestra idea de hoy. Y le vamos a pedir a Raquel también que haga su aportación en cuanto a esa conexión de frecuencia álmica, es decir, que ella aporte que dé ese punto de chispa de luz porque seguramente Rocky y yo nos vamos a centrar más quizás en otros aspectos y ella eh, va a abrir digamos esa puerta Yo, a cómo yo se... voy a... Ser... <risa> Yo voy a poner esa parte más de, de estar más en tierra en este momento, de cómo Exacto. a lo mejor eh, una persona que, o un ser que no tenga esta información y que diga, bueno, y vale, ¿qué hago yo a partir de ahora? ¿Qué puedo, ¿Cómo puedo yo eh, no dejarme embaucar? ...por esa necesidad que nos quieren generar... ...ser más conscientes... ...poner esa, esa frecuencia... Mika, ...como tú estabas diciendo... no poner, ...subir ese nivel de conciencia... ...darnos cuenta de que... ...ahora mismo estamos en esa rueda del hámster... ...pero que tengo la capacidad de cada, ir, de cada vez... ...ir un poquito más despacio en esa rueda del hámster... ...que ahora mismo va a toda velocidad... ...va como... ...va loco, ¿no? Corriendo, corriendo en su rueda... ...pero no se mueve, siempre está en el mismo sitio... ...pero cómo puedo yo... ...siendo consciente ir bajando mi ritmo, ir bajando mi ritmo para, si a mí me interesa, porque habrá seres que no les interese, porque viven cómodos, yo tengo que puntualizar que el dinero no es enemigo de, ni es malo, ¿vale? Eh, que se puede ser muy bueno y disfrutar de una vida gozosa con lo que nos han hecho creer que es necesario, pero justamente cuando no tengo necesidad de tener, es cuando voy a ser, voy a disfrutar más. Tenga más o tenga menos. Es el punto que yo quería eh, bueno, contrastar un poco con lo que tú habías dicho, ¿no? de que el dinero no da la felicidad, pues no, no la da, indudablemente, pero el tener dinero tampoco te implica que seas infeliz te va a llevar a que seas infeliz. Todo va a depender del nivel de conciencia del ser porque el dinero no deja de ser energía como todo. Pero bueno, no entro más ahí. Seguimos. De acuerdo. <ríe> si no me enrollo. De acuerdo. Bueno, vamos a intentar eso. Vamos a intentar desarrollar esta información, ¿no? Para dejar claro también el, el peso que tiene el dinero como eje de todo este entramado de, de ilusión, de, de realidad holográfica que se ha creado a través de esta matriz, ¿no? Pues bueno, vamos a, a, a entrar en esta presentación. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí. y bueno, entramos en lo que es ya en la historia del dinero directo. Voy a leer eh, alguna diapositiva que Hemos creído importante por la información que contienen para ir entendiendo eh, el comienzo, ¿no? el punto de partida de todo esto. Bueno, eh, el inicio de todo. Eh, sí, Existió en el pasado un lugar, ¿no? la Serenísima República de Venecia, la llamaban así, donde se unieron las personas más influyentes del mundo antiguo, hombres con conocimiento de los antiguos rituales egipcios, aristócratas romanos, con gran sabiduría intelectual y descendientes de emperadores romanos una élite de la hermandad babilónica con gran desconocimiento en rituales ocultistas y una dinastía házara o los falsos judíos que en conjunto todos estos formaban la élite que hasta nuestros días controla el mundo, más ni menos. Ahora, bueno, y quizás también vamos viendo, digamos, eh, este conjunto, digamos, cómo se va también desarrollando, ¿no? Todos todo estos grupos en conjunto cómo se van desarrollando. Esta élite negra veneciana afirmaba que la esclavitud era necesaria. Estaban adelantados al mundo y planeando su control total. Desarrollaron la economía como nadie, siendo indestructible militarmente y desarrollando una red de espionaje global. Yo, sinceramente, aquí quiero puntualizar que esta élite negra veneciana tenía ayuda, eh, seguramente, para estar muchísimo más avanzado a muchos niveles, aparte de que tenían muy buenos contactos, por supuesto, eh, pero, pero estaban siendo ayudados a otros niveles ¿no? más superiores. La fórmula mágica del dinero-deuda y la banca centralizada empieza a tomar forma en la República de Venecia, a través de las familias poderosas que pertenecían a esta ley. Aquí ya hace aparición lo que es eh, esa fórmula, fórmula mágica del dinero-deuda y de la banca centralizada. Y ahora vamos a ir viendo por A través del dinero-deuda controlan toda la economía de Europa y empiezan a crear sociedades secretas que se expanden por todo el mundo se trasladan a Ámsterdam y ya no presta el dinero el Banco Central, los gobiernos, sino que los banqueros manejan los gobiernos con la pérdida de soberanía de los países. Eh, no es poca cosa. ¿no? Ya, ya en este momento estamos hablando eh, alrededor de 1.500, 1.600. ¿no? O sea, que ya eh, los países empiezan a perder su soberanía a través de esto. Bueno, aquí hemos puesto una foto de la reina de Inglaterra, con esa cruz masónica de los Rosacruces, es donde la se... La reina tomaba, más longeva del mundo, vamos. No muere nunca. La reina más longeva del mundo, que no se sabe de qué se alimenta, esa mujer. A mantenerse ¿Por qué será, así. efectivamente? Eh, <risa> ¿Qué estará utilizando? ¡Qué brebaje? <risa> <Sí, pero, risa> eh, ahí con, con, con, la, con la cruz de los Rosacruces, eh, la, la, el emblema de... Oh, Sí, la Cruz de Malta y la, también de los Rosacruces, la, la, la, la estrella de ocho puntos. Luego hay una foto en la que están, bueno, se ve en el centro de la mesa la calavera con la simbología que parece como si fuera la bandera pirata, ¿no? Y ahí, claro, está, digamos, la élite, la élite de la élite de, de, de esa época, ¿no? Entonces, bueno. Ya se les veía siniestros en esa foto y todo, ¿eh? Sí, totalmente, claro. Sí, totalmente. Totalmente. Hacían honor a, a su a su rol. Vamos a, a leer este poquito. Eh, vamos a ver. El paso más importante para el control mundial fue controlar Inglaterra y la ciudad de Londres. El Vaticano, al ver la extensión de poder de estas familias, las castiga, censura y excomulga. Estamos hablando de las élite, de las familias estas que, que llegaron de la élite veneciana, ¿no? Empezaron a tomar ya un gran poder por todo que, lo que hemos hablado. Por lo que esta intentaban, familia... intentaban infiltrarse en todos lados, ¿no? Claro. Y por eso en esa época el Vaticano pues, se dio cuenta Claro. y los expulsó. Efectivamente, por lo que estas familias de la élite veneciana se infiltran camuflándose y casándose con oligarcas de Londres, dando como resultado la orden de los Rosacruces, llevando sus métodos de usura consigo. Los jesuitas, con el objetivo de infiltrar y controlar el Vaticano, y la masonería, con la intención de acabar con el cristianismo e infiltrar todo testamento político, a la vez que las sociedades secretas encubren la masonería, sociedades secretas, que eh, a través del nombre Illuminati, ahí, digamos, se crea una cortina de humo y ya todo se centra sobre sobre este nombre, sobre esta orden de Illuminati. Pero claro, hay un montón de órdenes de logias que, como estamos viendo ya, vienen de muy antiguo, conectadas a todos estos... Todas estas élites de banqueros económicas, y entonces, claro, eh, a través de, de, de esta cortina de humo eh, de los Illuminati se encubre la masonería en su grado más alto, de otro tipo de elogias y de órdenes, como si solamente existieran los Illuminati. Para expandir su sistema económico e imponer bancos centrales, llevaron a cabo campañas de independencia en toda Latinoamérica y la creación de nuevas repúblicas en todo el mundo. A su vez, los jesuitas y la masonería prepararon la toma de Norteamérica, la mayor colonia británica. ...y actual potencia mundial. Para su control usaron familias como los Rothschild o Rockefeller... ...enriqueciéndoles y dándoles el poder suficiente... ...para que el mundo crea que ellos son las cabezas visibles de la élite... ...que controla el mundo. Y todo esto cumpliendo órdenes de la corona británica. País donde la élite veneciana controla el mundo. Vale. O sea, eh, que quiere decir que tenemos... Eh, ...estas familias muy conocidas vale los Roche, los Rockefeller y todo esto, que en realidad no son los que están controlando, son la cara visible que, que han puesto ahí. Esto es importante saberlo, porque todas las miradas últimamente van hacia esas familias. Y está bien, vamos, son parte del plan. Pero no son los que controlan Tenían todo. Serían como las cabezas de turco que se utilizan para de quitar el foco, no para cargarle el mochuelo a otro ahí cuando... Y que... fácilmente re reemplazables si hiciera falta. Es que las claro. la, la familias verdaderamente poderosas eh, son intocables por eso, porque están en la sombra. Y al estar en la sombra, es decir ellas nunca se, se van a ver reflejadas en nada de lo que ocurra. No se les va a culpar de nada. Es decir, de todo, este, de todo esto que está ocurriendo con esta creación del nuevo orden mundial, ocurra lo que ocurra, esas familias se van a mantener en la sombra. ¿Quién van a ser las que siempre van a estar señaladas? Pues ya viendo todas estas familias que pensamos que son la élite de la élite, como son Roche, Rockefeller, bueno ya sabemos Bill Gates, todo esto de, de, de que ya todos quizás hemos escuchado más de una vez, ¿no? Pero, pero las familias verdaderamente, la, la, la familia verdaderamente eh, con, que controlan todo este sistema financiero y que son las que están en contacto también con, con los controladores de esta matriz a un nivel energético. Es decir, esa mmm, nunca va eh, es decir, van a ser intocables. Van a ser intocables por todo este entramado que hay. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, tú, Raquel, cuando quieras... Eh. No, no, no, estaba muy bien. Yo estoy aquí. Cuando tenga algo que aportar, algo de valor, pues ya aporto. Ok. Pero vamos, es que es que es así. Es que... Aquí tenemos... Está todo tan oculto. Aquí tenemos a los dos juntitos, ¿no?, a, al, al patriarca de los Rothschild y al patriarca de los Rockefeller, tomándose un cafetito. Muy bien. Bueno. Un té eh, inglés. Sí, un té inglés. Entonces, aquí vamos a empezar con… Bueno, eh, hemos estado hablando ya de cómo se crea esto, ¿no?, a partir de, de toda esta élite en Venecia… ¿Cómo se trasladan? Bueno, a través de Ámsterdam a la corona inglesa, vale. Vamos a poner como punto de partida, al ser la familia Rochelle, venir de eh, lo que es ser familia de, de familia de, de Házaro, es decir, de lo que es los, los falsos judíos que se llaman, vamos a, a poner también a, a como punto de partida este, este imperio Házaro, ¿no? Va a ser muy rápido también, a modo de, de información. El imperio Házaro, Hazaria mezcla de ávaros, nórdicos, magiares y uno, eh, sus descendientes son los verdaderos creadores del movimiento sionista. Hay cosas que es verdad que hay, que hay que puntualizar, ¿no? Son los verdaderos creadores del movimiento sionista en el mundo, el nuevo Estado de Israel. Los házaros tenían una gran diversidad religiosa y para evitar esta situación se convierten al judaísmo. O sea, ellos se convierten al judaísmo. O sea, se supone que son judíos, pero se convierten al judaísmo, por lo tanto no eran judíos, ¿no? Estaba claro, ¿no? religión que no tenía estado propio ni líder al que someterse, haciéndose soberano ante el cristianismo y el islam, ante la presión del cristianismo y el islam, e inventándose un origen, un origen étnico vinculado al antiguo pueblo hebreo, manteniendo intacta la tradición pagana y brujo chamánica de la tradición házara, creando sinagogas y escuelas talmúdicas, bueno, que son los judíos asquenazis. En 1300 son expulsados de los principales países de Europa, jurando derrocar a todos los monarcas europeos y apareciendo mucho después en Venecia a la nobleza negra, siendo considerados los primeros banqueros, es decir, se unen a esa, son uno de los grupos que se unen a esa nobleza negra de Venecia y se van se van, bueno, jurando en arameo eh, cuando los expulsan, ¿no? de ciertos países de Europa, ¿no? con que, vamos, los van a derrocar los van a hundir, les van a pegar fuego y lo hacen lo consiguen. Sí, bueno, como, ha, como han hecho en España eh, lo, Efectivamente, lo consiguen y, y al final lo consiguen, ¿no? a través de, de, bueno, de, de todos estos movimientos sutiles ¿no? que, que estamos viendo ahora en nuestros tiempos. Bueno, esto es simplemente un mapa de lo que era la Hazaria de, de esa época, donde estaba situada en todo este continente europeo. Vale. Eh, mantuvieron en secreto su origen házaro, y no hebreo, pero judío-europeo, perdurando la alianza de estos neo-judíos con los cristianos a día de hoy. Judíos askenazis, son los judíos del este, siendo su, le su lengua la yiddish, de origen eslavo. Estaba claro que no tenían origen judío-hebreo, estaba clarísimo. ¿Por qué se ha mantenido oculta la historia de este imperio házaro hasta 1999? Curiosísimo también, es decir, hasta 1999, o sea, hasta hace relativamente muy poco, 31 y poquitos años, es decir, no se sabía nada de este pueblo házaro. Es decir, estaba todo oculto. Y fue, no recuerdo ahora muy bien, en qué universidad eh, hicieron ya un estudio y consiguieron, digamos, acceder a ciertas documentaciones en las que ya se hablaba claramente de, de que este pueblo había existido, ¿no? ¿Por qué se ha mantenido oculta por la conexión que hay, por supuesto, con todo este movimiento sionista y, y, y el origen ¿no? del sionismo, ¿no? Bueno, los judíos que nazis tienen la misma procedencia genética que los nazis alemanes, y eso también. Los descendientes de los házaros han hecho creer al resto del mundo que eran verdaderos judíos, cuando esta conversión se realizó por simple interés político. El Estado de Israel es una tierra que nunca les perteneció, ni a ellos ni a sus antepasados. Estos judíos sionistas gobiernan el mundo por medio de una organización perfectamente estructurada y planificada por generaciones, estando en la cúspide la familia Rocha. Okay. Aquí eh, <coughs> vamos a hacer un como un, un, un paroncito, porque eh, aparecen, como dice la diapositiva, las entidades jurídicas, eh, que hasta ese momento no, no habían aparecido en todo lo que era el sistema financiero o económico. no eh, Fue con la aparición de la nobleza negra en Venecia y los primeros banqueros, cuando aparecen estas entidades jurídicas. Todavía no había... Un, eh, no había una estructura a nivel legal, jurídico, es decir, que regulara nada de lo que era la economía de ninguna manera, ¿no? Y Desapare tal como la conocemos hoy, vamos, que no estaba bueno, todavía el sistema como lo, lo conocemos. Desaparece la persona física y esto es el comienzo para implantar la creación del dinero de la nada, o la llamada reserva fraccionaria bancaria. Eh, al cabo es que se presta más dinero del oro que posee el prestamista para respaldar este. De ahí viene, es decir, el crear el dinero de la nada. Y luego volveremos a verlo con la Reserva Federal, que, eh, claro, eh, es un momento importantísimo ya en la historia, digamos, de, de nuestro. Muchas, sí. y muchas veces el tema de, de la deuda no se comprende bien por qué el sistema deuda y, eh, funciona como funciona, ¿no? Esto es así, supongamos, hagamos un, un paralelismo. Supongamos que un gobierno le pide un millón de dólares a la Reserva Federal o al banco que sea. Pongamos la Reserva Federal como funciona hoy en día. Le pide un millón de dólares y ellos están obligados a devolver un millón cien. ¿Para ¿Cómo devuelven esos cien ex? Si no existe? porque no están creados. Simplemente se creó un millón. Pues la Reserva Federal no tiene problema y dice, bueno, no hay problema, yo te vuelvo a prestar, vuelvo a imprimir y ahora me tienes que devolver un poco más. Claro. Entonces ya en vez de 100, ya son 200 extra que tienes que devolver. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, esa deuda crece y crece y crece tal cual la estamos viendo ahora. Como puede como se puede comprobar perfectamente, todos los países aumentan su deuda sí por este verdad. sistema. Claro, es la, la deuda, la eterna deuda impagable. Es imposible pagarla porque conforme okay. va necesitando más dinero se crea más deuda y más deuda. Y, y, y para pagar esa deuda necesitas pedir más dinero y más deuda. Entonces, claro, es imposible que se pueda pagar. Esa, una, esa es la trampa, exactamente. Es la trampa, claro. pero esto, Además es un dinero ficticio. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Que después un dinero Imagino que se que... crea de la nada. De la nada. De la nada, pero que después generan lo que están generando ahora, hoy por hoy, para quedarse con bienes, que los bienes sí son bienes materiales. Exactamente. Exactamente. Incluso, Eso es lo que hacen cuando esa deuda no se puede devolver. Ah, no te preocupes, dame esta tierra, dame esto, dame lo otro. Y así sí. se van quedando con todo. Y, y bueno, y, y claro, ellos crean un dinero de la nada. Un apunte contable que, que se te entrega a ti sin sin haberse sea sin, sin asistir ese dinero pero tú el dinero que tienes que devolver ya es dinero físico y real lo exacto. tienes que pagar basado con tu en tu, tu bienes y en tu trabajo con, con tu trabajo y tu energía efectivamente exacto eso es Entonces, y si bueno, no tienes con qué pagarlo pues pagas eso lo que hayas hipotecado lo que hayas comprado que eso sí es un bien exactamente eso sí es un bien <risa> bien físico pues, pues eso aparece aquí no aparece ya eh, con la nobleza negra en Venecia que son los precursores, te dice que esto viene ya incluso de los templarios. ¿eh? Eh, todo el tema este de lo que es eh, la reserva faccionaria bancaria, la CREA y, y el banco centralizado, aunque parezca mentira, bueno, eh, algo que bueno que cada uno indague y busque esa información, que eso viene ya de la orden templaria. La orden templaria también es para estudiar y no es lo que nos han vendido, así como que son los salvadores de, ese, de esa época no del cristianismo y bueno y que tenían, eh, tenían ese conocimiento de, espiritual tan tan cercano a la verdad, ¿no? Hay que, hay que indagar un poquito más claro, sobre los templarios. ¿Por qué no nos ha llegado? Pues porque el que supuestamente gana escribe la historia y deja a la luz pues, lo que le interesa. Y la historia está manipulada. Que se sepa. Hay que dejarlo bien claro, la claro. historia está totalmente manipulada. Bueno... La monarquía quisieron controlar esto, pero la expansión del nuevo mundo facilitó la creación de la banca, la deuda y el dominio de las naciones por parte de los banqueros. En el siglo XVII se crean las condiciones legales para la independencia jurídica de la élite financiera, dando a la ciudad de Londres todo el poder por encima de la reina y el parlamento y pudiendo crear el Banco de Inglaterra, un capital totalmente privado, dominando el poder financiero al político desde ese momento. Es decir, la élite veneciana aquí... Aquí es cuando ya toman el poder de todo. Por encima, como dicen, de la reina, de la ciudad de Londres, del Parlamento. Es decir, ya los banqueros, esa élite veneciana, toman el poder financiero y político de todo. Es el principio de la deuda mundial, que nunca más podrá joparse. De acuerdo. Bueno, eh, vamos a hacer aquí una paradita, si queréis. Porque creo que... Creo que... estaría. Sí... Reflexionar un poquito, porque vamos a entrar ya también ahí un poco en, eh, en temas ya decir más, más directos, ¿no? Sobre, sobre, digamos, una familia que es la familia Rose y todo lo que conlleva, a todo lo que conecta ya a estas familias de estas élites, ¿no? Con, como digo, con, con este control eh, de esta realidad, ¿no? Con esta manipulación, con estos intereses que tienen ellos, por tenernos siempre en esa baja vibración. Eh, ...para poder dominarnos, para poder someternos, porque al fin y al cabo ellos están recibiendo como órdenes y lo que quieren es nuestro esfuerzo, nuestra energía. Los de este plano yo lo veo así, es decir, eh, digamos se alimentan de, eh, de lo que nosotros producimos a nivel material, pero luego ellos están representando también quizás a como unas entidades superiores... Que se alimentan más ya a un nivel energético. Por eso es importante, no Raquel, el tema de entender lo de conectar con nuestra frecuencia álmica. Lo de... Claro. Lo de elevar... Para tener de la información, tener puesta información que se está dando con pinceladitas y, y, y ser consciente de que lo que están intentando es que tú cada vez entres más en ese bucle porque realmente les interesa por dos partes. Les interesa generar Estás comprando duda, estás generando con tu dinero, con tu tiempo, con tus bienes. Eh, y te tienen ahí atrapado en esa, con ese control de necesitas, necesitas, porque ojo, nos bombardean con cosas que necesitamos a, a, constantemente. ¿vale? Necesitamos tantísimas cosas para ser feliz o para estar seguros hoy en día con los seguros ya es que te mueres y con las alarmas y con todas estas cosas porque es tan inseguro tu mundo que te hacen en ese miedo y entonces te ganan por las dos partes, te ganan por la parte económica porque tú sigues comprando lo que ellos te dicen que tú necesitas y segunda porque como cuando estás en el vibración baja pues todos esos entes energéticos que están ahí, pues es carne de cañón, como se suele decir, ¿no? Eres un platito ahí para esas, para todo el que quiera chupar de ti, estar diciendo, venga, que estoy aquí abierto. En vez de estar abierto a la divinidad, estamos abiertos aquí. Chupar, que tengo aquí energía para todos los no es, ya creo ya que sí. ahí es donde creo que es el juego en el que tenemos que ¡buah! a los ojos, ten información para después decidir. Dentro de lo que tú puedes decidir, dentro de lo que está dentro de tu margen, a qué le prestas más atención, menos atención. Y en, cuando eres consciente de cuando estás bajito de energía y tienes que conectarte y enchufarte a aquello que a ti te ayude a elevar esa energía. Sí, porque si y no, no vamos... entras en su necesidad. ¿vale? Claro, no, no vamos a salir de, de esta espiral de locura. Ellos no lo venden, no, no, nos venden sus productos, son los que de, debemos de consumir con nuestro esfuerzo, con nuestra energía, con, con nuestro dinero. Eh, eh, a través de esos productos nos están cada vez bajando más la vibración, nos están intoxicando. Eh, si nosotros empezamos a ser conscientes de, de, de todo esto eh, y qué es lo que realmente está sosteniendo este sistema financiero, que es un engaño... Y un fraude continuo. Eso luego... te iba a decir que ahora ya sabemos que es un fraude. Que es que claro. ahora ya sabemos fraude. Claro. Es decir, se ha, se ha hecho una acción que, bueno, la vamos a nombrar ahora, esta acción, la, la de OPPT, en la que se, bueno, se obligó al sistema a responder a una serie de acusaciones. Y no fueron capaces de responder porque era imposible. No podían ni negarlo ni refutarlo es decir el sistema de esclavitud perpetua que hay en este entramado financiero y el sometimiento al que está a, a, en el que estamos digamos la humanidad ahora mismo eh, pues eso no eh, eh, sometido mm, no podían negarlo de ninguna de las maneras y ahí ahí se le, se le pidió, se le exigió que, que demostraran que eso no era así. Y no pudieron hacerlo. Es que, es que está clarísimo. Era un sistema de esclavitud perpetua a través del fraude del sistema financiero. Y, y bueno, ahora vamos a seguir un poquito explicando esto y, y lo vamos a ir viendo con más claridad. no ¿Quieres decir algo, Roque? Eh, no, simplemente... Bueno... Eh... A ver, agregar este tema que va mucho más allá del dinero, ¿no? Que el dinero es simplemente una herramienta que utiliza esta gente para bajarnos la energía. Eh, que Nuestra energía es realmente lo más importante y es lo que más les interesa. Entonces utilizan este dinero y otras cosas para mantenernos en una vibración muy baja. Este sistema, como decía Raquel, de necesidad continua, por eso es importante empezar a entender que tenemos que aprender a conectar con nuestra frecuencia álmica. Activar esa frecuencia álmica es imprescindible para poder salir de, de, esta, de esta ilusión, ¿no? de, esta, bueno, de esta realidad que, que, que nosotros nos hemos venido a experimentar simplemente eh, por, por placer, ¿no? Hemos venido a experimentarla pues porque es algo que nos tiene que llevar a conectar con esa frecuencia álmica. Es decir, a través de esta, de esta experiencia de vida tenemos que hacer ese trabajo. Y, y el paso por aquí, por esta realidad, nos va a ayudar a hacerlo, siempre y cuando pongamos la intención y queramos salir de ella, claro. Si no, al final siempre vamos a estar, eh, pues eso, ¿no? de nuestra zona de confort y pensando que... No se puede hacer nada. Esto es lo que hay y que, que bueno que tenemos que aceptarlo de esta manera cuando no es así. No es así. pero El, el tema de, de no se puede hacer nada también es una estrategia que utilizan ellos. Ya nos han intentado convencer de muchísimas formas y muchísimos medios que ellos son extremadamente poderosos y que no podemos hacer nada al respecto. Cuando no es así. No es así. Eso no es la verdad. Entonces, eh, bueno, desde aquí vamos a intentar... Mmm, Todas esas capas ¿no? que venimos eh, que nos han venido poniendo mentalmente y que nosotros de una u otra manera hemos ido aceptando. Sí. Raquel, ¿quieres decir algo? Nada, nada, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Roque y que es importante justo esto que estas pinceladitas, como estas plitas que estamos, que, que en este caso estamos soltando hoy para que porque es. Es lo que hablábamos como el otro día, lo de, las, lo de los hilos del tapiz. No puedes generar un tapiz solamente con un hilo o con dos hilos. Cuanta información tengas y la mires, también es importante desde dónde yo me pongo observando esa información que estoy recibiendo. Si yo me pongo en el pobrecito de mí, no soy capaz, y en, y en, en el juicio, en la crítica o simplemente en el victimismo porque soy pequeño, porque yo no me creo la, la fuerza que tengo dentro, porque yo no, yo no sé del poder que tenemos cada uno de nosotros, porque yo no, no me han dado la información, porque no me he llegado, porque he vivido unas situaciones que pues, no han sido más de, jo, qué pena, jo, es lo que me ha tocado vivir y no puedo hacer nada, mejor quédate como estás a experimentar algo nuevo. Entonces, eh, qué importante que tengamos, que estemos recibiendo información, pero ¿dónde me pongo yo? para recibir esa información. Desde que le doy el poder, a esa información de no es posible, estos me dominan, necesito y estoy en un, soy un esclavo, o tengo esa información, pero sé que soy mucho más poderoso y que necesitan de mi permiso, necesitan de mi consentimiento, necesitan de mi voluntad. Entonces creo que esto es importantísimo, el desde dónde yo me sitúo. ...con la información que recibo. Muy importante, sin nuestro consentimiento no se hace nada realmente, no pueden hacer nada. Porque ellos necesitan que sea a través, digamos, de nuestra aceptación para que eso se pueda llevar a cabo. Nosotros no queremos, no se lleva a cabo. Y esto tenemos que verlo también ya en conjunto, eh, de forma mmm, ya como humanidad, de grupo... Es decir, eh, transmitiendo digamos, esa necesidad de elevar nuestra conciencia, de elevar nuestra activación álmica, pero sobre todo para eso, para salir ya de este juego, ¿no? de esta realidad en la que estamos inmersos. En, en esa nos tienen atrapados en una frecuencia baja, simplemente en el momento que nos elevamos de esa tenemos frecuencia. Tenemos que pasar de pantalla ya. Tenemos que pasar de pasar pantalla, pantalla ya? pero necesitamos hacerlo, <ríe> <Estoy cansado>. necesitamos <ríe> sí. hacerlo en grupo en grupos. Esa fuerza, ese impulso tiene que venir desde lo que es las comunidades, los grupos. Y eso es lo que hay que entender. Eh, tenemos que ir a una, es decir, eh, aunque las comunidades están dispersadas en distintos puntos geográficos, pero tenemos que ir a una en ese punto de encuentro de, de, de nivel de conciencia, de activación de frecuencia álmica. Tenemos que ir a una. Hablas de la masa crítica, ¿no? Hablas eh, de esa masa crítica que dicen sí, que se necesita o, para... O incluso en los grupos que se pues no, van formando... O a lo mejor en... no se necesita. Pero me refiero, es decir, que lo que se vaya creando, que se vaya creando ya con conciencia y tener claro que es importante unirnos, es decir, eh, colaborar entre, entre los demás, es decir, eh, eh, intercomunicarnos, eh, por pues eso, ¿no? Que, que, que haya esa, esa transmisión de energía, de conciencia, de frecuencia de uno a otro, ¿no? Y así se va a ir elevando en grupo porque si no no, va a ser muy difícil, ¿no? Es decir, desde nuestra casa... Claro, nosotros... ten en cuenta que ten en cuenta que, que to, todo este juego que han estado programando venía también desde la competencia, o sea, desde chiquititos, tú ya a ver quién es el que mejor lee en la clase y cuál es el que primero claro. empieza a leer o a sumar o las notas. En eh, claro. niños, y, y los empiezan a, a competir, tú eres más bueno, tú eres más malo y solamente se mide una inteligencia, pero hay infinidad de inteligencias múltiples. ¿Vale? Y cada uno es poderoso en una de ellas, entonces en vez de desarrollar esa inteligencia o ese don que, que, que cada uno venimos para, que es, que es eso que ya traemos innato en nosotros y que se nos da bien, no a todos se nos ha cortado por el mismo rasero y de hecho las escuelas es la esclavitud, desde chiquititos ya te meten ahí encerrado y ya solamente, bueno y más ahora, ay Dios mío, ahora con la educación... Pues para mí, fuerte, o sea... para mí el rasero está en nuestro nivel de conciencia. Y yo sé que todos tenemos esa capacidad, todos hemos venido a experimentar esta realidad para llegar a conseguir ese nivel de conciencia. Y tenemos que hacer este camino para Total. eso. Pero necesitamos unirnos, necesitamos ayuda. Es decir, necesitamos sentirnos impulsados por otros seres que también eh, podamos identificarnos con ellos. Es decir, que podamos vernos reflejados en ese nivel de frecuencia, en ese nivel de conciencia. Es decir, que el miedo se disipe en la fuerza del grupo, en esa seguridad que te da el grupo, ¿no? De que vamos todos a una y de que se puede conseguir y de que esto es una realidad eh, ilusoria que vamos a tumbar, ¿no? eh, A fuerza de, de empujarnos, todos como grupo, como humanidad. Yo, es que, vamos, lo veo clarísimo. Eh, eh, en eh, libre. Es la salida, es <ríe> la salida. Eh, vamos a ver, <risa> va, vamos a seguir un poquito entonces. Eh, eh, hay, hay, un punto, hay un punto aquí ¿vale? que convendría aclararlo. El tema de funcionar como grupos, muchas veces se puede confundir a respaldarse en un grupo. Que eh, sí, pero no es el grupo el que te tiene que llevar. ¿vale? Esto, esto es muy importante. Claro, por eso dicen claro. que es un paso que es un paso también individual, dentro de que eh, eso tiene es. que haber un colectivo de que cierto número de, de seres Suban el nivel de conciencia, que nos vayamos agrupando ahora mismo desde... estamos muy dispersos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con sí. el paso del tiempo es como todo se va a ir generando, pero ese nivel de conciencia es individual, que es Exacto. lo que es importante. O sea, yo no puedo hacer que otro eleve no. su nivel de conciencia si ese otro no quiere hacer ese... pero te entiendo lo que dice José cocrear co crear en grupo co -crear. Es esa es la palabra esa Por es supuesto. la palabra exacta cocrear co que desde lo individual vaya lo colectivo y de lo colectivo lo individual es decir tiene que ser así y ¿no? el compartir Totalmente, y el compartir Totalmente. que estábamos en la competencia entonces Exacto. cuando empiezas a subir el nivel de conciencia realmente lo que te interesa es ese compartir y que más seres puedan aprovecharse de, de que Porque cuanto mayor el nivel de conciencia, mejor estaremos todos y, y ya no habrá esa necesidad, porque la sabremos generar, sabremos generar aquello supuesto, que necesitemos supuesto, en ese momento. Por supuesto, por supuesto. Todo, todo va a ser muchísimo más fácil porque lo vamos a crear simplemente con, con esa facilidad que nos da eh, el saber que lo estamos haciendo con esa conciencia desde de, de, de, de, el amor, desde el corazón. Es decir, cuando tú co cocreas desde el corazón, es decir, todo es fácil, todo está correcto. y, y se coordina. Y, y hay apertura y armonía, por supuesto, porque la armonía es importantísima no para esa cocreación, ¿no? tanto desde lo individual a lo colectivo. no Y todo eso se puede conseguir mmm, poniendo la intención y el propósito, no empezando a tenerlo claro, ¿no? de dónde queremos dirigirnos. Vamos a continuar, vamos a ver. Eh, ajá. Aquí está. Bueno, aparece los famosos Roche. Un comerciante orfebre judío de origen házaro, vuelven los házaro, que se convierte en prestamista llamado Bauer, será el origen de la familia Roche en, en el año 1700. Empiezan a hacer negocios con gobernantes y nobles de toda Europa, teniendo una gran influencia con la masonería de, por su origen asquenazí creando una red de correos y espionaje de control sobre los mismos gobiernos a la vez que crea a los Illuminati de Baviera, poniendo a la cabeza a un ex jesuita y comenzando las relaciones con todas las logias masónicas de Europa. Ya empiezan a conectarse todas las logias eh, a nivel europeo. ¿no? Organizan como primer experimento de su poder la Revolución Francesa, que se tiene que retrasar cinco años. Bueno, por la famosa historia del rayo que cayó sobre el mensajero de Robespierre, ¿no? Eh, que, que, bueno, que, que... Llevaba la información. Iba con los planes y, sí, ¿no? Entonces, los... ¿Qué país fue, no? Eran los, los, los de Baviera. Eh, sí, ¿no? El Estado de Baviera. Ya no recuerdo, ya no recuerdo eso. Sí, creo que fueron los que... Y entonces, claro, descubrieron todos los planes que había, tuvieron que retrasarlo por ello, ¿no? Pero vamos, que incluso, que aunque avisaron de los planes que había por parte de... Toda esta, digamos, todo este complot ¿no? para, para, para que se llevara a cabo la Revolución Francesa, eh, la llevaron a cabo. Increíble, ¿no? Y sí, aún así como... lo llevaron adelante, sí. Sí, sí. La Revolución Francesa hizo depender al gobierno e iglesia de la banca Rocher, después de su consecución. ¿vale? Es decir, que estaba claro la intención que había con la Revolución Francesa. Esto también es importante dejarlo claro. Hay que, hay, hay que ver que todo, todo está orquestado. El simbolismo. Sí, bueno, aquí, aquí vemos la similitud que hay totalmente. Es decir, de, de hecho es que viene de ahí, ¿no? Eh, la bandera de Israel viene de, del escudo Rochelle, ¿no? Eh, de las seis puntas, la estrella de seis puntas, que, bueno, también la llaman la estrella de David, la de Salomón, el sello de Salomón, pero vamos, la estrella viene, viene totalmente... Conectado con, con estas logias masónicas. Entonces, vamos a ver. Eh, esto es una genealogía de, de la familia Rothschild. Mayer Ansel era el padre, manda a todos sus hijos a distintos puntos de Europa, y bueno, y con ello ya, pues bueno, Mayer Ansel Rothschild envía a su hijo a crear filiales de los Illuminati por toda Europa. Vale. Eh, a frase de del padre, el Maya Roche, no, dame control sobre el dinero de una nación y no me importará quien redacte sus leyes. Estaba clarísimo, ¿no? Y ya cómo funcionaban y al nivel, digamos, de... Eso lo dijo bueno. Rochelle, y no, y no se estudia en los colegios. Claro. Bueno, es que esa es otra, ¿no? Es decir, todo esto Hay tanto historia... que no se estudia, hay tanto ya. que se pasa por alto. Sí, ¿no? Y está claro que esta historia por supuesto no se va a estudiar nunca en los colegios, no interesa, ¿no? A no ser que esto cambie es decir, a lo que hemos estado hablando antes, y entonces sea la historia que se estudie, para que no volvamos a cometer los mismos claro, errores. Claro. <ríe> está claro. Entonces, eh, la familia siempre está en la sombra del poder económico, no conociéndose sus bienes en ninguna parte. Nunca han estado en la lista Forbes y aparecen las siguientes de rango inferior. Se refiere a la siguiente familia o las siguientes, digamos, fortunas. no mm. Como que esta familias, Rochel y tal, bueno, pues no se sabe nunca muy bien todo el poder que tienen, ¿no? Económico y, bueno, patrimonio y tal, ¿no? En 1787, después de la guerra de independencia americana con el Imperio Británico, se firma la Constitución de los Estados Unidos. Y de los 56 firmantes, 50 eran masones. Y diciendo en el primer artículo, sección décima, que ningún Estado podía acuñar moneda o papel moneda. Es decir, ahí dejan claro ya, en la primera Constitución de los Estados Unidos, que ningún Estado ...puede acuñar moneda, papel moneda. De allá dejan claro la centralización, digamos, del sistema financiero. De quién puede y quién no puede crear eh, dinero. En 1790 se funda una entidad administrativa diferente a los estados... ...un capital en Washington, D.C., que se llama el Distrito de Columbia. Bueno, de ahí viene D.C., ¿no? Distrito de Columbia. Pasando a ser la capital oficial de los Estados Unidos... ...y solo pudiéndose acuñar moneda allí que es el primer banco de los Estados Unidos. Como no se podría hacer en ningún otro estado, es solamente allí donde se puede acuñar más. En Washington, D.C. Lo crean nada más que para eso. Financiando otros bancos como los Morgan, Rockefeller, etc. Es el, eh, el monopolio que se crea, crea... O sea, este monopolio, este monopolio, aquí eh, lo, lo pongo en rojo porque crea la Segunda Guerra Angloamericana de 1812. Y fue por eso, ¿no? Porque... Eh, se creó, digamos, una guerra a consecuencia de que eh, los, bueno, todos estos banqueros eh, querían quedarse con el control total, ya en este momento lo que es de, de la creación de moneda. Y entonces, bueno, hay una oposición, todavía se intenta eh, hacer, digamos, una oposición a que esto ocurra y entonces se crea y esta guerra es, es muy desconocida, es decir, no duró mucho. Pero, pero fue, vamos, Contundente. ocurrió, ¿no? Claro, ocurrió, ¿no? Angloamericana de 1812. Eh, y luego, bueno, pues, esta frase, fam famosa frase también de los Rothschild, ¿no? Enséñele a esos imprudentes estadounidenses una lección. Que vuelvan al estatus de colonia si no me devuelven mi monopolio perdido. Y ahí viene también el tema de la guerra angloamericana. Es decir, eh, se crea la guerra... Y eh, los poderosos banqueros eh, hunden en la miseria, por supuesto, a todos los que se le oponen, ¿no? Y en esta frase lo dejan bien claro, ¿no? Enséñale a esos imprudentes estadounidenses que no querían eh, ser monopolizados por estos banqueros una lección, que vuelvan al estatus de colonia, es decir, como los comienzos, ¿no? Llegaron los primeros colonos. Si no me devuelven mi monopolio que perdió en 1800, ¿no? De ahí que luego vino la guerra, eh, el poder de los Rothschild a través de su red de espionaje hizo que en el ataque franco-español a Inglaterra en el 796 1802 fueran incautados más de un millón de, de libras de lingotes de oro haciéndolos la familia banquera más rica duro después comienza la conquista financiera de América en 1801 se crea la primera bolsa de capitales del mundo en Londres dando paso a la primera burbuja financiera controlada llamada los tulupanes holandeses que terminó en la primera gran crisis provocada y prueba del control económico que tenían, es decir, aquí crean la primera gran crisis, dada y organizada por ellos, ordenada por ellos. Ya del control financiero que tenían, ya podían crear esas. Crisis, ¿no? Para controlar a la monarquía, la familia Rothschild crea el movimiento sionista, sionismo que planea Theodor Hals y era trasladar a todos los judíos, ashkenazis a la Palestina árabe, creando un nuevo estado e impulsando todas las guerras del siglo XX que justifican la aparición de instituciones a nivel mundial. La ONU, la OMS, el FMI y otras que avalan, sin dudar, ese nuevo Estado que nunca estuvo allí. Nunca estuvo allí. Es decir, eran los neojudíos ascanazis de origen házaro. Nunca estuvieron en Palestina. Se inventaron toda la historia. Y impulsaron a través del movimiento sionista, eh, que la figura era el Theodor Haar, era un... bueno filósofo, eh, pensador eh, de la época, y, y entonces lo tomaron como figura principal para lanzar todo este movimiento sionista, ¿no? Y empezar a impulsar ese, ese traslado a esas tierras de Palestina, a, de, de este pueblo, ¿no? De este pueblo askenazi, ¿no? De no judíos askenazis, sionista, ¿vale? El famoso símbolo que eh, este símbolo se, se ve, por ejemplo, también en en una catedral eh, ya en Venecia, para que se vea la relación que hay ya con esa nobleza que hablábamos al principio, la nobleza veneciana, una catedral pequeñita, ya tenía en la, en la portada este símbolo del ojo, ¿no? Y, un, bueno, una foto de lo que es una orden masónica, un poco como, para que se vea un poco cómo como se organizan, ¿no? Es todo tan simbólico, cuando ya empiezas a conocer un poco, empiezas, pero ya lo ves en muchas partes, no solamente en estas fotos, que indudablemente ellos están ahí en una reunión, sino cómo te lo meten con el primado negativo en las series de televisión, en las películas, incluso en programas. En las marcas. En, en las marcas de, de ropa, por ejemplo, o muchas, ¿no? De, ya no saben marcas súper conocidas, llevan el simbolismo de de la masonería, de los Illuminati con el ojo que todo lo ve, bueno, los símbolos que hacen cuando cuando se cruzan las manos, todo. Claro, sí. Ahora que, ahora que cuando, cuando tienes a lo mejor esto, ya lo ves, ¿no? Y ya dices, madre mía, ya, ya me lo están metiendo. Y en los dibujos es increíble. O sea, los todo dibujos han lo para niños, ¿eh? Es Pero, brutal. Eh, quiero también mm, puntualizar, por ejemplo, en esta imagen, no sé, vosotros pensad ¿Quién está participando en esta reunión? Es decir, los integrantes que se ven aquí, todos con esa, bueno, ese traje, con, con esas túnicas, con, con esas cintas, ¿no? Unas de rojo, otro supongo que dependiendo de la orden, de la logia a la que pertenezcan. De la logia a la que pertenezcan, ¿no? A mí esto me da que es como, un, que es como una iniciación, me da que es la imagen, no lo sé, ¿no? Estoy Pero imagina, el des, es, es, lo, es lo que te digo. Tú piensas que son fontaneros, panaderos, albañiles. Te aseguro que no, te seguro que no. ¿eh? De seguro que no. no. Es decir, hay que, hay que también reflexionar un poco sobre eso. ¿no? Y esto es una reunión, bueno, se ven reuniones muchísimo más grandes ¿no? y más importantes, ¿no? dependiendo del grado. ¿no? Pero hay que, hay que hacerse una idea ya no y reflexionar sobre esto. ¿no? ¿Quién está realmente respaldando todas estas logias, todas estas órdenes? quiénes son los integrantes en todos esos puestos de poder, tanto gobernantes como estamentos jurídicos, eh, a todos los niveles del sistema financiero, legal, jurídico, que eh, todo eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eh, cómo está todo organizado y está entramado. ¿no? Bueno, en 1814 organizan el Congreso de Viena, intentando crear el primer organismo de gobierno mundial, promoviendo la Liga de las Naciones, donde el zar Alejandro I de Rusia se niega. ¿Qué dice Nathan Rocha? Uno, uno de los hijos de... Algún día mataré al zar y a toda su familia. Y lo consiguió. Cumplió, sí. Sí, yo con los bolcheviques y con toda la revolución rusa. Claro que mataron al zar y a toda su familia. Sí. Es decir, y fíjate por lo que fue. Es decir, se negó, el zar Alejandro I de Rusia, se negó a entrar en la Liga de las Naciones. Que ya eh, podemos ver la similitud de la Liga de las Naciones con... Eh, todo lo que tenemos ahora mismo, bueno, pues lo, va a ser la ONU, la ONU, sí. ONU la ONU, claro. todos los organismos globales. Claro, bueno, pues ya lo intentaron primero, digamos, o ya empezaron, digamos, a crear las bases en 1814. Eh, fueron los bolcheviques los que hicieron, ah, bueno, sí, y lo dice, fueron los bolcheviques los que lo hicieron años más tarde, dentro del plan creado por Theodor financiado por los roches Se refiere a la muerte de, del Zar y su fama. Eh, la jugada maestra. Esa es en la batalla de Waterloo, 1815, ya que financiaban tanto a Wellington como a Napoleón, donde comienza su política de financiar ambos bandos para la futura guerra en todo el mundo. Empiezan a amar la guerra. Claro, ¿qué significa esto? La guerra les da muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y si encima financia los dos bandos, como han hecho, dice aquí, desde la batalla de Waterloo, que se sepa. Hasta nuestros tiempos han financiado los dos bandos. Tenían el control. Es como manejar el tablero de ajedrez a tu antojo. En la actual también. Totalmente. Exacto. Sí, no, no. Total. Todas las guerras, todas las guerras las han financiado. Han financiado los dos bandos. Y estamos hablando de la familia Rothschild porque, bueno, son los que en cierto modo eh, siempre más... ganan. Así siempre gana la banca, como se suele. decir. Claro, es decir, son, son como los que representan. Todo este entramado financiero, pero que detrás de la familia Rossell, por supuesto, hay otras familias más importantes y luego tienen la familia Rockefeller, eh, la familia Bush, la familia, ya sabemos, ¿no? Todo esto, los mismos Kennedy, eh, los Dupont, los, es decir, que son todas las familias reales, ¿no? Es decir, la, la, las principales cabezas, ¿no? De este entramado financiero y que a su vez eh, son los que también eh, son los, los, los principales de muchas logias y órdenes masónicas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, cuando Inglaterra es claro vencedor, todos los Nathan rocha y lo sabe 24 horas antes, lo que vende todos sus bonos de Estado en la bolsa de Londres, creando el pánico, haciendo pensar que la batalla se había perdido y antes de acabar el día volver a comprar todos los bonos casi regalados, subiendo su valor 20 veces. Al día siguiente, cuando llegó la noticia de que Inglaterra había ganado la guerra, se convirtieron los Rocheis en los dueños de toda la deuda pública inglesa. Yo diría que de la economía europea ahí pegaron ya el golpe, así maestro, ¿no? eh, en cuanto a la economía europea. Claro, ser dueño de la deuda pública inglesa significaba ya en esa época pues, tener el control sobre la economía de Europa. Exacto. Entonces, bueno, aquí eh, hemos puesto una diapositiva en la que se ven los, los, bueno, los cuatro presidentes que se opusieron a mayormente lo que es a ese control eh, de, del Banco Federal, ¿no? ...del Banco Federal... ...claro, a, a, ese, a ese monopolio... Eh, ...por parte de, de... todo este entramado de banqueros... ...financieros... Y, ...y no quisieron aceptar... Eh, ...Lincoln, por ejemplo, creó su propia moneda... ...lo asesinaron a S.B. ...bueno, está el Garfield, ...el Kennedy... ...es decir, todos los que se han opuesto... ...un poco a, a, a todo este entramado financiero... ...pues lo han eliminado. Luego, bueno... ...aquí... Eh, vamos a hacer también un, <risa> un, un, una paradita, es decir, para, para llamar la atención de esto, ¿no? Porque eh, es para ver también a dónde eh, llegan. Toda la manipulación que hay a todos los niveles, ¿no? Eh, en los medios informativos, eh, en todo lo que se lanza de forma sensacionalista, como puede ser el calentamiento global, y aquí lo vemos, por ejemplo, cómo cogen a esta niña, a Greta Zambar, que bueno, que Sabe que es hija también de pertenecen sí. a ciertas Yo, he logias y tal. De... Yo he visto una foto de cuando era más pequeñita llevándole la capa a no sé quién. O sea, aún un... claro. no me acuerdo quién era, pero claro. alguien. Y ella iba, era uno de los pajes que llevaba, que soportaba la, la entonces capa. esta niña seguramente ha estado sometida a programación mental, ha estado entrenada. Y bueno, aquí se ve claramente que la entrenadora es Greta, eh, o sea, es Luisa eh, Mary Newyer, que es eh, una, viene del linaje de los Rothschild, exactamente, no sé quién será, hija directa y tal, pero es la entrenadora directa de, de, de esta niña, ¿no? de Greta Thunberg. ¿no? Y ya sabemos, bueno, Greta Thunberg, pues todo, toda la repercusión que ha tenido y tiene con todo el tema del calentamiento global y, bueno, ya sabemos, dentro de, sobre todo, de unas generaciones, ¿no? Y sí, tiene tanto poder que se presenta en la ONU a hablar delante de todos los. Ya, ya te digo, ya te digo. Y la niña, no, no, no hay problema, ella, donde haga falta. Bueno, eh, entramos en las guerras mundiales. Vamos a ver, estamos con intentando conectar todo esto que hemos venido hablando, hasta hemos llegado más o menos ahí hasta esa creación, bueno, eh, hasta los asesinatos, digamos, de los presidentes de los Estados Unidos, mmm, dimos el salto desde la batalla de Waterloo, dejando claro que ya tenían el control de todo, que eh, subvencionaban ambos bandos en la guerra y, por lo tanto, ellos hacían y deshacían como querían ya a todos los niveles. Estamos hablando de todas estas élites financieras con el poder que tienen y, entonces, entramos en las guerras mundiales. Vamos a ver la repercusión que han tenido las guerras mundiales para nosotros ya en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, en 1933 el presidente Roosevelt modifica los billetes americanos, incluyendo el ojo que todo lo ve con el lema "No orden de los siglos" y la pirata y más o menos. Pues simplemente para que eh, tenga, eh, empiece también o, o no lo haya todavía, no se haya dado cuenta eh, de, de estos detalles, no pues, tengan cuenta, no. Eso pues tiene un significado muy claro también. Llega el crash del, de 1929. Eh, que bueno, que a consecuencia de dar muchos créditos y cerrar el grifo de golpe. Entonces medio mundo se arruina. Esto ya nos suena, ¿no? Eh, lo, lo Esto lo trayado. hemos vivido hace poco, hace lo relativamente vivido, pocos años. Hace 20 años, vamos, o menos. 15 y si, años. Y siempre ¿no? el, mismo, el mismo modus operandi, ¿eh? Claro. Le dan crédito. Sí, y es, y, y es y lo que están generando el grifo. también ahora. Es lo que están. Exacto. Y, y es no, lo que ocurri... Yo veo, por ejemplo, en Almería, por ejemplo, que eh, tanto edificar ahora otra vez, otra vez edificar, otra vez. Yo digo, la gente no se da cuenta. Vamos, van a volver a repetir por lo mismo. Ay. Pues, pues sí, efectivamente, te es te recurrente. Llaman, te llaman y te dicen los bancos, aquí tienes, ¿cuánto necesitas? Tanto, toma, aquí lo tienes. Total, después, cuando no lo puedas devolver, me quedaré con tu casa. Encima, me seguirás debiendo y tendrás que pagarme con tu esfuerzo el resto. Claro. Pues es recurrente, es recurrente y, y les va bien, va bien este, este módulo operandi, está claro. Eh, bueno, aparece el nazismo al estar Alemania en total bancarrota y propicia la necesidad de un cambio radical. Y en agosto de 1934, Hitler llega al poder azul. Se crea en Basilea, Suiza, el banco de pagos internacionales BIS, que será el banco central de los bancos centrales Rossell. Y es el banco más importante del mundo, el más, más y el más desconocido a la vez, pudiendo hacer transferencias entre países sin la intervención de los gobiernos, ya que no está sujeto a ninguna legislación nacional o internacional, decidiendo las políticas económicas del planeta. No es poca cosa esto. Todos estos detalles también para que cada uno reflexione, ¿no? Es lo que en lo que vamos, para los paraísos lo fiscales, es lo que vamos viendo efectivamente. Tienen pueden hacer cualquier tipo de transferencia de cualquier cantidad eh, en, entre países y, y no pueden intervenir los gobiernos. Y ahora eh, a ti no te dejan hacer un pago mayor de, de mil euros en metálico. <risa> eh, los Rothschild implantan el secreto bancario con penas de prisión y permitiendo la financiación de la Segunda Guerra Mundial, supuesto. Y el secreto bancario pues para todos los trabajadores. A todo lo que se hacía, es decir, si alguien eh, hablaba... Más que penas de prisión, yo creo que hasta se lo quitaban de en medio. Entendiendo, hombre, si, si era una información que tampoco tenía mucha relevancia, pues igual sí, ¿no? Es decir, lo presionaban con una pena de prisión. Pero bueno, que era una forma de, de, de presionar, ¿no? Y de, y de mantener ahí a, a los trabajadores en silencio, ¿no? Ante lo que pudieran ver. Vale, aquí ya... Eh, se comienza, como dice, la, la financiación de la Segunda Guerra Mundial. Salomon Mayer eh, fue el abuelo de Adolf Hitler. Bueno, anécdota. Eh, desde el BIS eh, se mandaron cantidades ingentes de dinero a través de la familia Rothschild. La firma JP Morgan, el Rockefeller Bank, la empresa de la familia Bush y el banco de su aliado alemán, Paul Warburg, para que la multinacional Bayer fuera la más importante del mundo y así financiara Hitler. Okay. Desde el BIS el banco central, de todos los bancos centrales. Demandaron cantidad ingente de dinero. Los judíos no sionistas fueron utilizados de cobaya y exterminados más de la mitad, siendo esta la justificación para reclamar el nuevo Estado de Israel. O sea que los judíos realmente, ¿qué? Eh, se exterminaron. Fueron realmente... No eran ellos, vamos. No eran Cuando los hebreos. He no eran los sionistas, eran los auténticos, los hebreos, Hitler recibió grandes sumas de efectivos de los Rothschild a través de Wall Street, la Reserva Federal controlada por los Rockefeller, el Banco de Inglaterra controlado por los Rothschild y el Deutsche Bank, permitiendo que, ciertos, que cientos de empresas tuviesen filiales en Alemania, entre otras la Standard Oil, General Electric, Ford y General Motors, que suministraban los motores de los tanques y todos los vehículos utilizados por los nazis en la guerra. O sea, si nos damos cuenta todo forma parte de lo mismo, es decir, todas las empresas están conectadas a los mismos bancos controlados por ellos, las mismas empresas controladas por ellos, los mismos beneficios, los mismos intereses, los mismos objetivos, es decir, todo queda en casa, todo, todo es eh, mesa redonda, ¿no? eh, negocio redondo. Aquí hay un organigrama de lo que es la ONU, con todos los organismos internacionales que se fueron desarrollando eh, para ir controlando eh, el planeta, la humanidad, porque hay por ahí unas frases famosas que dicen eh, no, no hagamos el esfuerzo de controlar un gobierno, sino creemos un organismo que controle todos los gobiernos. Y de ahí viene la ONU. Ese era el objetivo, no? crear un organismo eh, que sometiera a todos los gobiernos. Y hoy en día lo estamos viviendo clarísimo. La ONS, todo lo que se está lanzando, con pues lo que ya sabemos, eh, del bicho, eh, están controlando la humanidad entera. A través ahora mismo, también, bueno, pues ya sabemos, del de Fondo Monetario Internacional, con todas las medidas económicas, es decir, ellos dicen lo que hay que hacer, los tipos de interés, bueno, todo. Es decir, y, y, y controlan a la humanidad entera. Sí, lo, lo han conseguido, ¿no? A través de, de, de varios organismos han conseguido controlar a la humanidad entera, a los gobiernos de la humanidad. Entera. Gobiernos que no son gobiernos, son corporaciones. Pero bueno, vamos por parte. Son corporaciones. Entonces, eh, vale, el plan era que la guerra fuese larga, con mucho descarte, además de muy costosa para endeudar más a los países involucrados y preparar al mundo para la creación de un nuevo gobierno mundial totalmente controlado. Es el, el juego. Juego mmm, eh, psicópata, Macabre. macabro, psicópata. Es decir, ellos lo planean así, la guerra es mucho más larga, más de gasto de energía, eh, más endeudamiento y, por supuesto, luego las soluciones te las voy a dar en base al desastre mundial que haya. Y yo llegaré después como salvador y te daré la solución. Es curioso que hubiera grandes campañas por parte de los aliados para atacar ciudades densamente pobladas, solo por civiles, después de atacar las instalaciones de IG Farben, donde se fabricaban las armas químicas de los nazis y se experimentaba con los judíos no sionistas en los campos de exterminio. Por lo que se pudieron tomar todas las imágenes que después ayudaron a argumentar la necesidad de crear la ONU, la ONS, OTAN, FMI, la Nación Unida, el Banco Mundial y finalmente la Unión Europea. Porque a través de estos organismos controlan a todos los gobiernos del planeta. Después de utilizar las dos grandes guerras para conseguirlo. Y estando los al mando de todo. Vale. Es decir que, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Todo está orquestado, todo está bien organizado. Y, y los detalles, vamos, milimétricamente pensados, ¿no? Vale. Aquí entramos en... en hay, bueno, un, un libro... Que, ...que es los protocolos de los sabios de Sion... Ya ...aparece escrito pues, sobre 1902... Eh, ...algunos dicen que es 1917... ...pero bueno, sobre esa fecha... Eh, ...aparece este libro... ...y bueno... Eh, ...es una guía ideológica... ¿no? ...de lo que ahora mismo estamos viviendo... ...lo están siguiendo al pie de la letra... Eh, ...todo lo que ha venido ocurriendo... ...en este planeta... ...en el siglo XX y XXI... Eh, están siguiendo los pasos eh, que va marcando, digamos, este libro con sus protocolos y, y lo están llevando, pero a rajatabla, ¿no? Es decir, lo están consiguiendo implantar. La agenda 2030, eh, 2030, está basada totalmente ya en lo que es en conseguir eh, poner, eh, digamos ya muchos de estos protocolos, llevarlos ya a cabo, eh, que se hagan realidad. Ya, pero de forma abierta, sin, sin ningún tipo de, de escrúpulos. Eh, y no hay, para ellos no hay ninguna duda, ¿no? Eh, en realizar esto así, ¿no? Eh, bueno, vaya... yo, pues yo creo que hasta ahora era todo oculto. Y a partir de unos pocos años todo esto ha empezado a salir a la luz. Y creo que es parte también de, de la energía que está llegando al planeta, ¿no? De esta esta vibración más alta que está llegando y está impulsando a la humanidad en general a, a, a dar un, un pasito más adelante. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, ¿ahora, ¿ahora qué pasa? Se encuentran con el problema de que está haciendo todo, está saliendo toda la luz y ya no se esconden. Se esconden sí. porque están al final de su plan y quieren llevarlo a cabo como sea. Claro, es que este plan estaba preparado para poder hacerlo poquito a poco. Eh, Tenían pensado poner como fecha 2050 y lo hubiera dado tiempo, por supuesto, a una programación mental sobre la población eh, en la que no, no hubiéramos sentido indefensos totalmente ante, bueno, todo lo que iban a ir eh, instalando eh, a nivel sociedad eh, con un primado negativo brutal eh, y, por supuesto, nosotros no es que no hubiéramos... Cuenta? Ten en cuenta lo que, lo que han tardado, que han sido como tres siglos prácticamente, en hacer todo este avance, en quedarse con toda la manipulación, en quedarse con todo el poder. Pero como ha dicho Roque, como, bueno, pues la energía es la energía y, y si sabes utilizarla, pues eh, tienes más poder y a ellos esta energía de baja vibración se les está acabando. Claro. Y está saliendo a la luz todo, porque, pues bueno, yo no entiendo hace... mucho de astrología, pero sí que habla de que esos cambios, que se caen los poderes, que se caen las cosas globales, que, que ya empieza, es acuario, ¿no? Que es la libertad más mental, el estar más conectado, el... Bueno, gracias a eso, pues mira, aquí estamos, ha... ¿no? También viendo la oscuridad. Se ha acelerado todo para ello. De hecho, claro. por eso, claro, están cometiendo tantos errores ya y van a saco en tantas cosas, ¿no? Y, y, y se está viendo todo... Desvierta. Claro, se está mostrando... Ya es que no les queda otra. Entonces, bueno, yo tengo la confianza en que ellos ya lo saben también que esto tiene su fin, pero está claro que ellos tienen que llevarlo para... Ellos tienen que seguir adelante. No pueden ya... Eh, Fíjate que yo creo que, que yo creo que se va a vivir como dos situaciones con el tiempo, porque indudablemente creo que vivimos en un mundo dual, ¿vale? Y creo que venimos aquí a experimentar justamente la dualidad, y que, y que se van a vivir como esas dos, esas dos sociedades, por decirlo de alguna manera la sociedad que pues a lo mejor no está todavía preparada y va a seguir viendo en esa necesidad, porque además sabemos lo que están haciendo a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel de glándula pineal a nivel de interno de, de ser, de, del ser divino. Y, y creo que sí que esas otras sociedades que, pues aunque sean a lo mejor en comunidades al principio más pequeñas, pero que con el tiempo... Y es un tiempo de transición. Y sí, yo creo, yo creo lo mismo. ¿eh? Yo creo que vamos a vivir las dos. Y como bueno. toda transición pues, es una montaña rusa. Exacto. Estamos en una montaña rusa ah. llena de jumps, de, de lumpis y de todo. Sí. Y como momento de transición nos toca, pero bueno, qué bueno, ¿no? También a ver estar aquí, ¿no? Para contarlo cada uno. Claro y poder sí. poner nuestro granito lo... de, de arena, y o si no, simplemente de pasarlo por aquí y vivir la experiencia, lo que nos corresponda. Y estar ahí presente totalmente, es decir, y elevando nuestra conciencia y, y conectando con esas conciencias también, eh, con las que nos identificamos, con otros seres, y claro que sí, sacando esto para adelante. Claro, ellos, ellos, ellos ya lo, lo saben que... Igual ese... que va de rápido para ellos, va de rápido para nosotros. Porque la energía es igual, entonces igual que a ellos se les están acelerando los procesos y no, pues, no tienen la capacidad de ir más lentamente, de ir haciendo ese caldo ahí despacito como el caldo de la abuela, del, del buen cocido, ¿vale? Eh, tienen que hacerlo en la olla express y ¿qué pasa con la olla express? Que hay muchísimas más presión sale ahí y entonces igual que va de rápido para ellos, va de rápido para nosotros, así que hay que unirse, señores. Hay que unirse con la gente que está en, la mismo, en el mismo nivel de conciencia que, que tú, únete a esa gente. Vamos a hacer cosas bonitas, vamos a hacer cosas proactivas, vamos a hacer cosas que, que podamos ir generando esa otra sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Claro que sí. Y arrastrando a otros seres también, animándolos, claro que sí, a elevar esa frecuencia y a sentirse cada vez más libre y más en esa verdad, ¿no? Puesto que sí es importantísimo. Yo lo veo también clarísimo en ese aspecto, ¿no? La ah, felicidad, sí. la, felicidad la, la da. La da. El Vamos, conectado. que hoy nos estás compartiendo un caldo, pero de, los, de sustancia. <risa> bueno, entonces, bueno, los verdaderos gobernantes del mundo en la sombra y la ideología que los guía. Comparte, decir, comparte pantalla, has dejado de compartir pantalla. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Me quería que haya compartido. Ahora, aquí vamos. Vamos a hablar de, de la ideología que guía a estos verdaderos gobernantes del mundo, ¿no? Eh, que tenemos en la sombra, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion, 1902-1917. Eh, esto es simplemente un, un fragmento, ¿no? Gracias a la debilidad actual de todos los gobiernos, el nuestro será más duradero que cualquier otro, porque será invencible hasta el último momento. Quedará tan profundamente arraigado en no obra astucia que pueda causar su ruina. La violencia ha de ser un principio, la hipocresía y la astucia una regla para los gobernantes que no quieran dejar su corona en las manos de una fuerza nueva. No debemos espantarnos de la corrupción, el engaño, de la traición, siempre que ellos sean medios para llegar a nuestros fines. Por esta doctrina de la severidad es como someteremos a todos los gobiernos a nuestro supergobierno. Bastará que se sepa que somos inflexibles para reprimir todo con de insubordinación. Sin embargo, en el mundo, las palabras igualdad, libertad y fraternidad incorporaron legiones de hombres que levantaron nuestras banderas. Pero estas palabras son la carcoma que roe y destruye la prosperidad de todos los gentiles, destruyendo por completo la paz, la tranquilidad, la unión y minando todos los fundamentos de su Estado. Yo creo que más claro, imposible. Mm. Qué imposible imposible Vamos, tal, es cual, decir que, tal cual y quien que no lo vea muy quien no quiera entender esto ya no sé es decir y basándose en los protocolos de Sion pues crean el plan y todo esto lo, lo puede buscar quien quiera hay muchísima información de todo esto que está elaborado en 1923 para exterminar a la raza blanca con tres grandes líneas maestras el fomento del aborto la ideología de género y el multiculturalismo Creo que nos está sonando todo mucho esto ahora en 2020. está 2022. ahora mismo en pleno auge. En pleno auge. Sí. En pleno auge. Y como pues dice tal... ahí, a través de las palabras, igualdad, libertad, fraternidad, claro. amor, todas las palabras bonitas que le podamos poner. Totalmente eh, manipulado. Eh, y bueno, y esto, claro, crea una, una disonancia mira cognitiva. Mira qué fuerte, perdona, eh, José, pero mira qué fuerte lo que dicen las palabras de arriba, que esas palabras de igualdad, libertad, fraternidad... Son la carcoma que roe y destruye la prosperidad de todos los gentiles. O sea, wow Claro, claro, claro. claro. Eh, es la realidad. Eh, el, eh, bueno, es la realidad. Es eh, eh, la, la, la realidad que nos tienen aquí inmersos, ¿no? Mira, no, no nos quieren tener aquí sometidos. Eh, pues ya está. Es decir, todo esto crea una, una disonancia cognitiva en la población mundial es para que la cree de luego no porque el trabajo que están haciendo es, es, es sistemático y vamos eh, vale otro fragmento de los protocolos de los sabios Sion. los gentiles no seguían en la práctica de observaciones imparciales sacadas de la historia sino por una rutina meramente teórica insuficiente para poder esperar de ella un resultado práctico dejarlos que se diviertan todavía por algún tiempo vivan de esperanza o nuevas diversiones... ...o del recuerdo de las que ya pasan. Dejémoslos okay. creer... ...en la importancia que nosotros mismos... ...le hemos inspirado, de las leyes científicas... ...y sus teorías. Bueno... ...esto tiene... Mmm, ...mucho... ...es decir, mucho fondo... ...mucho, mucho fondo y mucho trasfondo... ...es decir, ellos han creado las teorías científicas... ...es decir, qué es verdad y qué no es verdad... ...aquí ya cada uno que haga lo que tenga que hacer... ...es decir, ahora mismo está viendo pues bueno, mucha controversia con ciertas teorías eh, de ciertas cosas. No vamos a nombrarla aquí ahora porque tampoco queremos entrar en ese terreno. Pero está claro que aquí te dejan clarísimo, clarísimo, que a ellos van a, inventar, van a manipular. Es decir, van a inventar lo que a ellos les venga bien para su intención y sus propósitos. Y no lo van a eh, incorporar. Nuestras vidas a través de los sistemas de adoctrinamiento, ¿no? Y sobre todo, pues ya saben, sistema educativo. Sistema educativo. Y luego ya toda la información que nos lanza. Y, luego ya, la, y las titulitis. Sí. Exacto. Y el poder titulitis, de la titulitis. <risas> y luego los sistemas ya eh, de comunicación. Y reforzado con las noticias, los políticos y todo el que. Y todo el y hacer tema. diario. Todo esto, efectivamente. Pero date cuenta, dejémoslos creer en la importancia que nosotros mismos les hemos inspirado. Tú los que crean en eso. Sobre las leyes científicas y sus teorías. Ya está, tú déjalos. ellos Gente, la tele. Gente, lo pasen bien. <risas> ellos se lo pasen bien. Si, si nosotros al final eh, tenemos la última palabra de todo. Hemos fomentado constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en estas leyes. La clase pensante... ...sentirá orgullo de sus conocimientos... ...y sin examinar al alumno de la lógica... ...pondrá en acción todas las enseñanzas... ...de la ciencia acumuladas por nuestros agentes... ...por nuestros agentes... ...para guiar su inteligencia en el sentido... ...que a nosotros nos conviene. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido... ...creando el darwinismo... ...o el marxismo o el nietzschismo. ...para nosotros la influencia de estas doctrinas... ...debe ser evidente. Es decir... Madre ...ellos mía. tienen que dar la imagen... ...de que estas doctrinas... es decir son totalmente reales, verdaderas. Tienen que dar esa imagen, ¿no? apoyarlas a muerte cuando la han creado de la mentira y la manipulación. Y, y la lo están diciendo claramente, claramente. Y esta es la guía, los protocolos de los ayudes de Sion, es la guía de esta élite, estas élites. Estas élites que nos están dominando a nosotros, este planeta como humanidad. Además, que... tienen la necesidad de, de ponerlo por escrito ¿no? y decir, mira. Sí, sí, no, no, es que, es que efectivamente, ahora que lo, lo ha sacado, es decir, eh, ellos, eh, es una obligación para ellos, es decir, que todo quede, eh, que, todo, que todo se sepa, que todo sea de forma abierta. Lo que pasa es que normalmente también lo hacen de forma encubierta, pero bueno, lo dicen, cuentan, lo cuentan sí. pero tienen, tienen la obligación de contarlo todo antes de que ocurra. Cambiando, cambiando un poquito de tema y que tiene que ver. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, no sé si os habéis enterado que han destruido una de las piedras de, de las piedras de sí, Georgia. De Georgia. Las han destruido todas, las han tirado ya todas. Al final con han tirado máquina, todas. Con una máquina sí. he visto yo un vídeo que las están tirando. Sí, sí, al final han tirado todas por un tema de seguridad, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. Con el tiempo se sabrá qué ha pasado realmente ahí. Pero a lo que voy, estaba viendo un vídeo al respecto y, y esta gente comentaba algo muy interesante ellos necesitan siempre eh, como exponer lo que van a hacer y necesitan siempre como dejarlo grabado, ¿vale? ¿Y por qué no empezamos a hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué no empezamos nosotros a crear algunas esculturas? Hay gente que tiene medios y dinero para eso, está en este claro, camino. Claro, ten en cuenta que ahí se crea también, eh, ay, no me sale la, la palabra, esto como que el egregor, que ya van germinando, de decir, esto es. va a pasar, las predicciones, ¿no? Esto fue una predicción, esto es una y la gente ya le empieza a dar eh, enfoque a eso, y, y, y claro, se genera esa energía para que eso al final pase. Pero me parece fantástico, Roque, lo que acabas de decir. Claro, estaría bien eso, crear los nuestros, los propios. Nuestros propios protocolos. Bueno, no, no, no protocolos, ¿no? Pero poner no, la. Realmente... No, la palabra protocolo La palabra protocolo no. Claro. Está, no, no, está bien, la, la, la propuesta es buena, es buenísima. Bien, eso tiene que ayudar a, a, a poner la intención y el objetivo, tenerlo mucho más claro, ¿no? Hacia donde nos claro, dirigir. Eso sería parte de claro. lo que hablábamos antes de, de co-crear, ¿no? Que esto podríamos hacerlo un grupo de gentes y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos crear aquí? ¿Qué podemos o crear eh, para activar esa energía que nos acerque más a lo que queremos? Esa energía creadora de una nueva realidad, que la queramos crear ¿no? desde la frecuencia del amor, desde desde esa conciencia. Claro que sí, claro que sí. sí. Ok, lo apuntamos. Tareas. Lo apuntamos. <risa> vamos para allá. Entonces, eh, vale, se está alargando esto un poquito, vamos a intentar aligerar. Bueno, aquí tenemos... A lo mejor vamos a tener que hacer dos vídeos. <risa> bueno. y a lo mejor vamos a tener que hacerlo en dos veces, bueno. Ya lo sí, podemos podemos cortar ahora... Bueno, aquí una imagen de, de lo que es el poder de, del sionismo en, a todos los niveles y la relación que hay de, de esos protocolos, de los sellos de Sion, con toda la historia actual de, de nuestra humanidad. Aquí se ve, bueno, pues, vemos aquí en un dedo la banca, en otro dedo, digamos, la religión católica... católica. El, toda la historia esta ocurrida a través de los la nazis, con el comunismo y la masonería. La masonería. Ok, perfecto. Pues ¿Tenía? entonces, mira, vamos a despedirnos y entonces vamos a dejar eh, esta segunda parte a la espera de poder volver a tener un encuentro entre Raquel, Roque y, y yo. Y, y nada, eh, eh, que hasta que nos volvamos a ver. Nada, que seáis muy felices, que lo paséis genial y que, y que feliz feliz trabajo. Que vibréis alto, que vibréis alto. Feliz trabajo de cada muy uno. Y a, volar, y, a, y, a, y a volar en amor. Y está, es. Pues nos despedimos con, con, la, con el compromiso de, de una segunda parte. Genial. Ahí, ahí se queda la cosa. Bueno, que lo paséis Besito. muy bien. Bueno, Un beso. Saludos. Vibrar alto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.